Hola que tal mis estimados amigos Streambasers espero que se encuentren excelente. En esta ocasión vamos a realizar el unboxing de estos tweeters de la marca Sky High Car Audio que nos mandó nuestro amigo Eduardo Salinas. Así es que pues veamos a ver qué tal están. Comencemos. Y bien amigos, aquí tenemos los tweeters en una caja bastante vistosa como pueden apreciar en esos colores verde, gris, este como plateado y pues prácticamente pues se ve muy bien el diseño que tiene. Básicamente lo que tiene la marca Sky High Car Audio que elige muy bien sus diseños. Y pues bueno amigos, este modelo en particular de Twitter es el SH Pro TW1 y como pueden observar dice que tiene una bobina de una pulgada aquí tenemos una ilustración de cómo son los twitters son de 3.5 pulgadas dice que soportan una potencia pico de 240 watts 120 watts program power y cuentan con una impedancia de 4 ohms cada uno esa es toda la información que podemos encontrar amigos en la caja aquí tenemos más detalles que vamos a ver a continuación. Y pues ahora sí vamos a abrir esta cajita para ver los tweeters. Como sabrán la marca Sky Car Audio se caracterizaba solamente por manejar cables 100% de cobre. De muy buena calidad y también que se veían muy bien ya que pues tienen colores muy llamativos prácticamente todo lo de instalación amigos pero pues recientemente han lanzado sus twitters su set de medios medios rango etcétera que subwoofers aún no corríjanme si estoy equivocado pero parece que subwoofers aún no sacan amigos así es que pues vamos a abrir esta cajita por supuesto lo primero que tenemos es el manual de usuario que también cuenta con una ilustración de los twitters tanto en frente y atrás y pues Prácticamente tenemos las características del Twitter como información técnica, también este, información de sus medidas. Y como pueden observar, dice que cuentan con una sensibilidad de 103 decibeles, una respuesta de frecuencia de 3500 Hz a 20000 Hz. Y se recomienda un crossover de paso alto a 4000 Hz o 4 kHz. Pues bueno amigos pasemos a ver Ahora sí los Twitters Bala Vamos a sacarlos de aquí Y pues eso es prácticamente Todo lo que tenemos en esta Caja amigos, vamos a sacarlos Como pueden observar pues a simple vista son unos Twitter bastante vistosos. Que estéticamente se ven muy bien. El diseño en lo particular me parece muy bueno. En color negro semi mate. Porque pues tenemos algo de brillo como pueden apreciar. Tenemos aquí las letras de Sky High Car Audio. Y también como pueden observar pues este círculo. Que pues también se ve muy bien amigos. Le agrega estética. Viene como con rayitas. Así que no, no se siente liso amigos. Aquí pues tenemos su balita como pueden apreciar y pues dentro obviamente su diafragma. Como les mencioné estos tweeters cuentan con una bobina de una pulgada. La bobina que tienen es de Capcom. El diafragma es de aluminio y pues el cuerpo también del tweeter pues es este aluminio cuenta con un imán de ferrita como pueden apreciar pues esa es prácticamente la información que viene en la parte de atrás amigos cuenta con un diámetro de 9.6 centímetros en la parte eh, más grande del twitter el, el imán cuenta con un diámetro de 6.9 centímetros y el alto total es de 4.6 centímetros. En cuanto al precio, aquí en México, amigos, ronda aproximadamente los 700 pesos que vienen siendo aproximadamente unos 35 dólares vayan por sus audífonos amigos porque vamos a realizarles una pequeña prueba aunque pues sin duda alguna no es lo mismo escucharlas en un video y escucharlos en vivo así es que vamos Los tienen amigos, como pueden apreciar, tienen bastante sensibilidad. Y pues se aprecia este, bastante la presencia de los tweeters. A pesar de que pues yo ya tengo pues, bien mi automóvil de agudos. Un punto importante a mencionar amigos es que pues, suenan bastante bien. Ya aunque sea con poca potencia. Como pueden apreciar. Incluso yo aquí traigo unos. Pero pues no se compara la presencia. Espero que ahí en la cámara se alcance pues a percibir un poco pero estos la, sensibil la sensibilidad la tienen muy superior a los otros que tengo tal vez ambos twitters tengan diafragmas de aluminio pero pues aquí vimos amigos que no son lo mismo la sensibilidad como les menciono cambia bastante así es que aunque se vean similares nada que ver amigos y bien mis estimados amigos extreme basers, espero que este video les haya gustado, si eso fue por favor apoyen dejando su pulgar arriba, suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos videos y nos vemos en el próximo video con más Audiocar, adiós.